El libro de Job, capítulo 41. ¿Puedes sacar a Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes atarle la boca? ¿Puedes pasar una cuerda por su nariz? ¿Puedes pasarle un anzuelo por la mandíbula? ¿Te rogará que lo dejes ir? ¿O te hablará suavemente? ¿Hará un contrato contigo? ¿Acepta ser tu esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿Le pondrás una correa para tus chicas? ¿Decidirán tus socios comerciales un precio para él y lo repartirán entre los mercaderes? ¿Pueden atravesar su piel con muchos arpones, su cabeza con lanzas de pesca? Si lo agarraras, imagina la batalla que tendrías no volverías a hacerlo. Cualquier esperanza de capturarlo es una tontería. Cualquiera que lo intente será arrojado al suelo, ya que nadie tiene el valor de provocar al Leviatán. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a mí? ¿Quién se ha enfrentado a mí con alguna reclamación que deba pagar? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece, Permítanme hablarles de leviatán, sus poderosas patas y sus gráciles proporciones. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Quién puede penetrar su doble armadura? ¿Quién puede abrir sus mandíbulas? Sus dientes son aterradores, su orgullo son sus hileras de escamas, cerradas con fuerza. Sus escamas están tan juntas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama se adhiere a la siguiente. Se cierran entre sí y nada puede penetrar en ellas. Cuando estornuda, brilla la luz. Sus ojos son como el sol naciente. De su boca salen llamas y chispas de fuego. De sus fosas nasales sale humo como el vapor de una caldera sobre un fuego de cañas. Su aliento prende fuego al carbón mientras las llamas salen de su boca. Su cuello es poderoso, y todos los que se enfrentan a él tiemblan de terror. Su cuerpo es denso y sólido, como si estuviera hecho de metal fundido. Su corazón es duro como una piedra de molino, cuando se levanta, incluso los poderosos se aterrorizan. Retroceden cuando se agita. Las espadas rebotan en él. Al igual que las lanzas, los dardos y las jabalinas. El hierro es como la paja y el bronce es como la madera podrida. Las flechas no pueden hacerle huir. Las piedras de las ondas son como trozos de rastrojo. Los garrotes son también como rastrojos. Se ríe del ruido de las lanzas que vuelan. Sus partes inferiores están cubiertas de puntas afiladas como ollas rotas. Cuando se arrastra por el barro, deja marcas como un trillo. Revuelve el mar como el agua de una olla hirviendo, como un cuenco humeante cuando se mezcla el ungüento. Deja tras sí una estela reluciente, como si el mar tuviera cabellos blancos. No hay nada en la tierra como él, una criatura que no tiene miedo. Mira con desprecio a todas las demás criaturas. Es el más orgulloso de todos.